Retornamos con las informaciones, hablamos de las investigaciones que se siguen en el caso de la red de falsificadores de medicamentos, se está buscando al cabecilla precisamente de esta red delincuencial. La policía está tras la captura de uno de los cabecillas de la red internacional que adulteraba y falsificaba fármacos. El vehículo de esa persona secuestrado en Santa Cruz llegará a La Paz en las próximas horas. Lo claro, está que hay una red, una red una criminal perfectamente organizada que suministra este tipo de medicamentos. En un allanamiento, el día de Santa Cruz también se ha encontrado, se ha allanado y se ha encontrado una movilidad, una movilidad en la cual se tiene el soporte también que pertenece a uno de los presuntos cabecillas de esta red. El motorizado secuestrado era utilizado para distribuir estos medicamentos a distintos puntos del país, entre estos Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Potosí y otros sectores. Asimismo se halló una lista de pedidos. Con los mismos medicamentos que se han encontrado en, el, en, ese, en ese depósito. Del, del, del domicilio en la cual se aprenden esas dos personas. Lo que, lo que pues demuestra y equivale que estas personas están organizadas, estas personas lastimosamente pretenden seguir en este ilícito extremo por el cual, por instrucción fiscal departamental, tenemos la orden de ser implacables. Estamos siguiendo en plena investigación, no se descarta, reitero. Indudablemente estamos frente a una red, más que una, diversas redes que tienen como fuentes de ingreso Primero, mercadería que aparentemente es de contrabando, lo cual de cualquier manera es ilegal, no solamente por estar ingresada al país de contrabando, sino porque no cuentan con registro de sanitario. A casi 20 días de las investigaciones existen 15 personas procesadas. El fin de semana un bioquímico fue enviado a la cárcel de Sola. Aparentemente este elaboraba los fármacos a base de maicena, estuco y otros elementos.